Hey, ¿qué tal? Esto es un rapeo a cámara de la canción Amame Una Vez Más, dirigida y producida directamente desde HP Records. Ya sabes que en la descripción del video estará el link directo para que lo escuches en el nuevo canal, donde subiré solo música oficial. Ya llevamos tiempo sin poder dormir, me robas el sueño y sigues sin venir, ¿qué quieres de mí?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 Esto fue solo la primera parte de la canción, te recuerdo que la instrumental está producida desde HP Records, si quieres beats personalizados, mezclas, afinación con Melodyne de forma natural o por medio del autotune, eh, masterización en las canciones, los tracks, video lyrics en fin, diseño de imagen, bastantes cosas las podrás encontrar directamente desde HP Records. Te estaré dejando también el link al de bits personalizados para que le eches un vistazo. Y también al de tutoriales por si te interesa algo de Adobe Audition, ¿vale? Pues yo me estoy despidiendo, espero que este rapeo a cámara haya sido de tu agrado y nos estamos viendo hasta el siguiente video. Adiós.